Ah. ¿Por qué? ¿Por qué está tan marcado? Beso, ah. beso, beso. Me muero. Se comieron la boca mal Boludo ese beso Fue como Ay Dios mío Me acaloré Por Dios Ay, quedé muy. Parece eso. La re re re re re reacciono. Chan, chan, chan. ¡Ay, por Dios, por Dios, por Dios! Ah. <risas> Igual después del beso que vimos antes, no sé. Creo que nada lo va a superar jamás. ¡Alto beso, amigo! ¡Ay, ay! Sí, no más beso. Qué buen material. Qué buen material en mi vida. Lo no necesitaba muchísimo. Ay. Ay. Uno siempre ve estas, estas escenas que piensa como. Ay, qué hola, cero. Eso no pasa en la vida real. Pero que a veces pasan esas cosas. A mí me ha pasado situaciones así, que sin querer te caes arriba de alguien. O sin querer... Ay, hay mucha tensión sexual por todos lados. O... Oh, una vez me pasó que le di a una chica un beso sin querer. Un piquito igual, pero fue sin querer, o sea, puede pasar. Ay. Son re lindos, me encantan estos dos. También. Pues no sé, creo que no hay hombres emparejados que no me encanten O sea, no hay parejita de hombres que no me encanten, la verdad <risa> Los amo Ay, qué tiernos